¿Esto que estoy jugando realmente está fuerte o simplemente es meta? Esta es una pregunta que se hacen muchos jugadores de juegos online a la hora de decidir con qué armas van a entrar al campo de batalla. Dicho esto, en el vídeo de hoy revisaremos qué cosas nos pueden influenciar a la hora de elegir nuestras armas y sobre todo vamos a ver esas razones, cómo están influenciadas y algunos ejemplos en los que no se nota tanto. Así que dicho esto, empezamos. Lo primero de todo lo que necesitamos es definir qué es el meta. Esto normalmente suele ser a modo de imitación la comunidad cuando ve a los jugadores de más alto nivel competitivo tratan de imitar qué están haciendo ellos. Entonces, como se supone que los jugadores competitivos, los que dedican su vida al juego y a jugar tropecientas mil horas para descubrir qué es lo mejor, para entrenarse, para llegar a ser el número uno, probablemente ellos hayan descubierto o hayan valorado de cierta forma las armas, ya sea pues, los mazos del Hearthstone, los campeones de League of Legends, estrategias en el Starcraft, en el Counter, en el Valorant, que son las mejores, que tienen menos riesgo y mayor beneficio para ser un jugador totalmente regular. Siempre puedes tomar más riesgos, pero te limitas a obtener la mayor ventaja posible. Entonces, asumiendo esto de los jugadores competitivos, el resto de la comunidad trabaja por imitación. Cogen las estrategias de los mejores jugadores competitivos, las revisan y dicen, vale, esto me gusta, esto se ajusta, esto está bien y la adaptas a ti para utilizarla o, o tratas de directamente no de adaptarla, sino de utilizarla tal y como la utilizan ellos en el máximo nivel competitivo. Este tipo de metas normalmente lo que viene es siempre apoyado por webs especializadas que se dedican, digámoslo así, a espiar a estos jugadores de máximo nivel para transmitirle ese conocimiento a la comunidad ya que bueno fuera de la los torneos etcétera pues es complicado a veces eh, tener localizados a estos jugadores y estas webs especializadas ya lo hacen por nosotros facilitándonos el trabajo para desde nuestra casa convertirnos en mejores jugadores y pasar de plata a oro o a platino fácilmente entonces otra de las variables que va a influenciar un montón a la hora de entender y asumir qué es meta y qué es moda es la cantidad o la calidad de los creadores de contenido, esto viene porque normalmente los creadores de contenido son personas que atraen una cantidad de gente brutal, que si se publican vídeos de pues, cierta estrategia, de cierto mazo en el caso del Hearthstone, cierto campeón en el caso del LoL, que ganen popularidad, obviamente la gente simplemente por ver el vídeo y decir hey esta estrategia me ha gustado. Van a copiar esa estrategia, ese meta, ese mazo y lo van a hacer suyos, lo que va a incrementar muchísimo el número de gente jugando esa estrategia. Normalmente todos los vídeos de este estilo están hechos porque o la estrategia funciona o es lo suficientemente disruptiva como para que la gente la adapte y funcione, que, que rompa la moda que ya haya establecido de una manera tan brutal, que sea buena como para hacer un cambio de tendencia en esta moda es decir que lo juegue tanta gente que lo que se consideraba una tendencia de romper la moda se convierta en la moda que se convierta en el meta. entonces aquí vamos a nuestro siguiente punto que explica exactamente este problema bien si pensamos en un juego que esté perfectamente equilibrado que no haya tenido muchos parches de contenido recientemente y que el meta evolucione de forma constante, sí, no penséis en ningún otro juego. El juego que estamos buscando es piedra, papel o tijera. Lleva mucho tiempo entre nosotros, no tiene parches de balance de contenido y el meta varía dependiendo de contra quién estemos jugando o el contexto en el que estemos jugando. Entonces, dicho esto, podemos ver que la idea es que, si en algún momento las piedras ganan a las tijeras por mayoría de población, llegará algún momento que los papeles se empiecen a imponer porque hay mucha mayoría de piedras. Bien, esto al fin y al cabo ocurre exactamente en el resto de juegos competitivos. En nuestro caso, como es el Hearthstone, ...está claro que las combinaciones o la combinatoria que hay es muchísimo mayor... ...porque tenemos no solo tres clases, tenemos obviamente más de 10. ...las combinaciones entre ellas pues depende de cómo estén a nivel de sus herramientas... ...véase las cartas que tienen por expansión, nuevos mazos, a ver qué combinaciones tenemos... ...a qué vamos a jugar, etcétera, entonces es obvio que el concepto se vuelve un poquito más complicado... ...pero el ejemplo del piedra, papel tijera no sirve para entender... Ese ciclo de, vale, esto es meta, surge una baraja o unas barajas anti-meta que destruyen o son capaces de ganar con bastantes garantías a lo que estaba establecido como lo mejor y consiguen situarse por encima de esas barajas y establecen un nuevo meta hasta que, esperemos pacientemente, salga algo mejor que eso para volver a derrocarlos. Entonces, ese ciclo de iteraciones es el meta-meta qué dice o qué dicta si algo es meta o es moda. Con todo esto y sin más dilación, esperamos que hayáis disfrutado del vídeo de La Taberna, que os haya gustado, que hayáis entendido cómo funciona el ciclo del meta o cómo suele funcionar. Y dicho esto, muchas gracias por apoyar el contenido en La Taberna. Estamos creciendo un montón con los últimos vídeos y cada vez somos más aquí. Así que parroquianos, ya sabéis, seguid machacando ese botón de like, compartir nuestros vídeos y nos vemos en el próximo vídeo.